El botín de los cuervos Laurentius le ha contado a Micia que la sangre de Hugo alberga un mal antiguo que está despertando poco antes de su muerte. El anciano alquimista le ha comentado a Lucas, su aprendiz, la misión de ayudar a los huérfanos a llegar al chatú de Umbras. Allí estará a salvo de la Inquisición, vale. Muy buenas chicos, bienvenidos a este ¿eh? Nuevo gameplay Playa's Estamos en el capítulo 5. Ya pasamos en el botín de los cueros Y bueno, vamos a seguir por el acueducto. Bueno, pasamos el acueducto ya. Y estábamos, pues bueno, estábamos por el, eh, cruzando el campo de batallas. De cruce. Y bueno, ya sabéis que podéis suscribir aquí abajo. Ahora lo pongo. Y dejar comentarios. Vale, cogiendo, cogemos, cogemos roca. Ahora esto es un poco más difícil. ¿vale? Pues un... En un área un poco más chupada. Empezamos ¿Qué topar, qué topar? Yo creo que los tenía que dar, sí En la cabeza Vale Seguimos pasando por aquí Cogemos un Roca, 6 de de 6, nosotros. vamos allá. Había que esperar de poquito, ¿vale? No de es que Los inquisidores, tío. Vale, eh... es que no sé si me van a ver. Si sí, me ven. Quiero coger lo que tengo aquí. A ver. Vale, ya tenemos cuarto de 12 de cordel. Y cuarto de 12 de alcohol, vale. Vamos a seguir por aquí. Y yo creo que debemos ir aquí arriba. Vamos aquí arriba, eso es. Y ahora debemos despistarle para bajar. Vale, seguimos por aquí. Y ahora lo que hacemos es que cogemos la piedra y vamos para allá. Vale. Nos metemos por aquí. Y bajamos. Esta parte es un poquito difícil, pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Y pasamos por aquí. Vale. Ahí estamos. No suelo hacer los vídeos muy largos para que la gente los pueda ver bien. Todos los capítulos son. A lo mejor me quedo a medias, pero es para no hacerlo muy largo, ¿vale? Vamos a hacerlo. ¿vale? Ahí está el acueducto. No hay chance. ¿Dónde vengo? Nos executamos a Louis en el lugar. ¡Hey! ¿Qué es eso? ¿Estás solo dejando a Louis? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Trama Ahí es donde nos cogen Ahora nos capturan Y pasamos Mercancía dañada, capítulo 6 something you're lucky you know your everyday corpse robber usually gets a sword in the belly no questions asked but me i've got an eye for that fancy jewelry and you're lucky i like gold better than blood lady derune where is my brother oh, shut up the better you look the higher the ransom might bruise the goods a bit too much already the ransom who's paying it oh uh, you'll see soon enough You're not in your shadow anymore, so cork all right? Mangy. Vale, pues ahora básicamente lo que tenemos que hacer Porque... en este asentamiento es. Eh... Lo que tenemos que hacer básicamente en este asentamiento Pues es encontrar a Hugo Que, está, que está en una cárcel Con una jaula Y le tenemos que rescatar Y de eso va un poco esto hasta... Así que bueno, ahora tenemos que Distraerle no, se Hace no. que... Se... que Ah, o sea, hacer de se distraerle Tenemos que elegir la mejor opción a el otro ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, Vamos a Ahora tenemos que ver aquí también la mejor opción. Esto de las opciones es porque como tenemos... Eh, tenemos eh, compañeros que nos están ayudando o que son descendientes nuestros o algo así parecido, no sé muy bien decirlo por eso son estas opciones porque estamos en cooperación con ellos la caja creo que es la de la caja, sí vale, no es, espérate es esa de ahí, sí la del cazo tampoco no, es la de allí la que yo dirige eso es bueno. Hay que tener el cuidadillo Hay que elegirla el bien eso. Vamos por ahí. Eso es. Aquí sí hay que tener, tener cuidado, sobre todo con las botellas. Esta es la parte más álgida de aquí. Más difícil. Vamos a. Ahí porque en cuanto le toque a uno, adiós, se me va todo. Mira, si te vamos a litres, perdón. Clear the way. Vale, elegimos otra vez. Perdón, era... ¿Cuál era? Esa de ahí, eso No, maestra Eso ¿Qué lloran, no? Vale, avanzamos Ahora hay que tener cuidado de aquí, ¿vale? Con las botellas Esto es la hora de dar Tocar a los enemigos 6 12, Eso es. Avanzamos. Vamos. Eso es. Be careful. We're Alright. no, no, ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! ¡Con ella! doing wrong here all right what sort of creature is such a high rank sir valor pinko of of a night tree more like his fighting skills from the time of the war are legendary he is no longer in the service of king philip it is rather odd to be so interested in the <tose> children why don't you go ask the sister some questions she must be awake oh no Vale, vamos bajando. Luego es más lío, ¿eh? ahora es más sencillo. Pero luego, cuando salgamos de aquí, va a ser verdadero lío. cofre, necesitamos, eh, eh, recordemos, well recordemos que nos han quitado nuestra, recordemos que nos han quitado nuestra, nuestra onda y tenemos que recuperar pues toda la mochila, tenemos azufre 9 12 y salir 12, está completo. como digamos el asentamiento máximo de cuidadito otra vez el asentamiento máximo de aquí está completo the same story each time we win a battle Ahí está, Perfecto. Perfecto, hemos pasado? Ahí está. Ya hemos pasado, estamos más cerca ya, ya estamos cerca. You're still alive. What do you mean? The girl. Come Y ahora pues tenemos que liberarle. Y salir de aquí. Vale, aquí tenemos más cosas Yo creo que aquí ya recuperamos nuestra onza Vamos a recuperar ya por aquí nuestras cosas Creo Ahí está, tenemos para craftear ahí Tela 5 de 12 Ahora hay que liberar a Hugo. Creo. Sí, vas a liberarle. Ahí está. Hugo, estoy aquí. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Estás mal? No, me salió, por favor. Tenemos que bajar esa caja. Está bien, Hugo. Escucha, mi sling. ¿Habían tenido cuando te abrigaron? Sí, lo colocaron en el tronco, ahí. Bien. ¿Sí? Vale, ahora va a salvarlo a por nuestra onza y ya recuperamos nuestro material. Vamos a ello. Vale, vamos allá. Recuperamos. Ahí está. those tents! Easy. They said someone's going to take me. It's all right, Hugo. We're going to get out of here. Amicia. Oh. They said they were going to take me away. And I wouldn't see you again. Well, now you know that's not true. I'm here. We're staying together, right? Of course. And we're going to go with Melly. She's here to help us. She's the thief. And she's sorry she turned us in earlier. Aren't you, Melly? Yeah. Hugo! ¡Vamos a ¡Sí! Hay yes. a del Si realmente sabes cómo usar esa sling, mejor ir primero. adelante, eso es. Ahora vale, ahora tenemos que salir. No está difícil, ¿eh? There is something. Let's go take a look. What? Oh, what the hell are you doing here? No. los tenía que agregar vale, 6 de 6 esos están muertos perfecto ahora hay que estar muy muy atento casi 12 de azufre tenemos 11. vale otro ahí está continuamos otro Ahí está. Vamos Are you roca la recuperamos. y hay uno aquí. No, no, no. Es un arquero. Ok. Yo creo que ya llevamos. Es aquí. Esa vamos, vamos I pay a ransom for the Darun children, and I have to capture them myself. Estos planes de He son my parents. matado a mis padres. us. Belly! Run! Vamos para allá. Punto, ¿eh? Vamos para adelante. No vamos arriba ¡Eso es! Que habíamos dado vamos allá vamos a seguir ahí se había cogido el, el ángulo Joder, pena. es que estoy ya estoy ya aquí en el del capítulo ahí se lo le pillo Ahora. a. la was van a venir más eh a más Amicia, no te quedes atrás. ¡Ah! Ahí está, tu nuestro amigo. Vamos ahí. Vamos ahí, que lo logramos, let's go, vamos. Pues aquí acaba el capítulo 5. Vamos al capítulo capítulo 6, perdón, vamos al capítulo 7, el camino que nos espera. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ahora sí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao. Do you know where we're going? Right now we have to hide. Arthur and I know a place. Y Lucas Está waiting at your château all in good time. ¿Vamos going to see Lucas again? I hope so. I like Lucas. He's nice. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Vale, pues esto es una vez lo habíamos dejado aquí, escapado del campamento y bueno, ahora tenemos que seguir a Meli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 vale pues ahora ahora lo que tenemos que hacer es pasar por aquí vamos a poner vamos a tener un pequeño puzzle ahora vale de de digamos de de mover de mover palancas y cosas para poder pasar y bueno pues vamos para adelante nosotros eh, no olvidemos que nos dirigimos al chateau de Umbras, el castillo que debemos ir, el castillo que vas a tener allí y bueno, donde vas a tener allí nuestro asentamiento. Y bueno, pues allí ya todo pues será más adelantado, estaremos más más a mitad del juego y más cerca de todo. Vale, cogemos aquí tela. Roca 6 de 6, creo que era. Sí, el otro creo que era 3 de 6 también. 3 de 12. Y esto es como un viejo. Ahora lo que estamos es como en un viejo molino. Y eso, lo que tenemos que pasar. Lo vamos a ver ahora. Vale, un juego de gente ahí. Meli ahí. Ahí está, pasamos. Vamos. Vale, Vamos. estaría Vale, venga Hugo Vamos. acá But the wheel has to be stable vale para un momentito meto una cosita un momentito vale vamos ahí vale no stop yes Hugo can you take care of it Good. Amicia help me get across and I'll give you a this is where we see if it'll hold up. Vale, ahí estaría. No, pues si suelta él, claro. Si suelta él, no. Vale, vamos a hacer el siguiente. A ver. Te le doy a Meli. Y nosotros nos ponemos aquí. Vale. Ahora tenemos que quitarle. No, no, no. La ha liado, la ha liado. Vale. vale, a ver si ahora pasa. Ahí es eso es, vea, Hugo, pasa. Ahí está, perfecto. No es muy difícil. Vale, seguimos. Vale, salito tenemos. Mesa para craftear, 6 6 de 12 y herramienta, 2 de 12, a ver qué podemos hacer, mejorar el zurrón, vale, el... es el tiempo de recarga de la onda, al tejido un grueso, al utilizar Perdón, un, tejido, un tejido grueso extraído de un recipiente el proyectil se sujeta con mayor firmeza, en el, bols... en el centro del bolsillo lo que reduce el tiempo de carga que de cada disparo, vale, pues mejoramos el turrón de la onda. Ahí estaría mejorado. Vale, ahora tenemos que pasar por aquí. Vamos allá. Vamos para adelante. Ahí tenemos el acueducto. Tenemos que seguir por ahí. Está Está el acueducto que hemos dejado atrás. Vamos a seguir por ahí. Vale, aquí tenemos un cofre de cosas. Vale, tenemos alcohol 5 de 12 y cuero 1 de 12. Cuero no tenemos mucho. Ahora lo hemos, no lo hemos quitado todo. Si tengo alguna curiosidad por aquí. Ah, mira. Vale, creo que puedo mejorar el equipo. Pues voy a volver a la mesa. Que está aquí. a ver si puedo sí. volver. Espérate. Oh. Ah oh, mira. El espino blanco. me. me Perfecto. El espino. Ahora lo vemos. ¿Dónde? Vale, es por aquí. Que quiero craftear que puedo mejorar el equipo. Que era aquí atrás A ver si puedo Volver a la mesa Si no, pues tengo que avanzar Yo No sé dónde Si era aquí A ver Sí Ah, ya no Ya no se puede Se ha caído Vale, pues continuamos soy también me deja una cosa Nada, continuamos y ahora leemos el espino blanco. No pues cargamos otra vez a Vamos a seguir. Vale, voy a ver. Ay, como, veía yo, como veía yo. Aquí códices, eso es. Vale. Espino. El espino, gracias a su uso para delimitar jardines y propiedades, se ha convertido en un símbolo de cierta esperanza. Es el protagonista de muchas leyendas, entre las que destaca la que, la que lo presenta como la corona de espinas de Cristo. Como infusión, regula el pulso y alivia los problemas respiratorios. Vale, y en curiosidades 3D16 tenemos el vitrolo de la abreviatura, de la abreviatura latina vitrol. Visita interiora terrae rectific rectificando Invenies Occultum Lampinen. Esto es latino, latín, perdón, muy latino, latín, que significa visita al in el interior de la tierra. Y al rectificar lo que encuentres en él descubrirá la piedra oculta. Esta es la, esta máxima. A ver, esta máxima resume toda la filosofía alquímica basada en el estudio de la naturaleza fundamental de los elementos que nos rodean y cómo estos se transforman, cómo estos se transforman. Estas iniciales también dan nombre al ácido sulfúrico que se utiliza para modificar la sustancia. <risa> Eso es, un manuscrito. Un manuscrito, un dibujo, un manuscrito. Seguimos. Amistia. I'm scared of what Hugo. What's in my head? Don't worry. We're all scared of what's in our heads. Here we are. You'll be able to rest at last. Help me lift this. I'm coming. Hugo, can you climb down, please? Vale, pues ya hemos llegado aquí. Abrimos. <laughs> uh is this your house it's a hideout lad it's meant for hiding out not banquets with lords and ladies don't touch that it's my brothers that's worth a lot that is how long have you been living like this like ruffians and beggars you mean family tradition Our dad was a piece of rubbish, tried to beat us one time too many so we skedaddled. But you, you're almost royalty. Royalty? <laughs> monsieur. What does huh mean? I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your maid's Lucas. He said you're rich. Hi. Just forget it, All right. Take Arthur's straw mattress and when he finally gets here we'll have a proper discussion. So, see anything? No, nothing there. Hey! Men! This way! I need some help! your brother? He should have been here by now. Sorry. Don't give up on him just yet. Shit. Stay down. He has a helmet. Ah. Devorantis. What? Devorantis. Yes. Sold pizza and alcohol. It burns your face and melts steel. No one can keep their helmet on with that. Get some ready. Vale, pues aquí lo que vamos a aprender es un hechizo nuevo, que se llama Devorantes, Devorantius, que es un hechizo que lo que haces es que <coughs> lo creas, y a, la gen, a los inquisidores que tienen yelmo, ver, básicamente lo que hace este hechizo es que les quita el yelmo, para que con, pues con la piedra le podamos, ya sabéis, eliminar. Así que bueno, aprendemos right. un nuevo hechizo, ahí está, Devorantis, y podemos fabricarlo ahí está desbloqueado dije obliga a los enemigos que obliga a los enemigos que reciben un golpe en la cabeza y se, al quitarse el casco vale so, y son 6 6 6 piedras de 1 eh, 12 de 2 de salitre y 6 de 1 de alcohol lo que más se necesita en este hechizo pues es el salitre vamos a crear. Yo creo que puedo hacer seis como el otro, sí. Vale, apuntamos al yelmo. Y le damos ahí. Perfecto. Ahí está. 5 de 6 de piedra. Yo creo que aquí ya cogió todo. A ver... Vale, continuamos. Y así como vas a derrotar ahora a los enemigos. Tenemos 5 de acol de 12, 2 de cuero y 6 de roca. esta parte también es chunga. de aquí ahí está, uno fuera esto lo bueno es que es rápido y nos ayuda esto es que la verdad es que nos quita muchísimo vamos a darle todo lo que necesitamos, roca y salite 8 de 12, ¿Qué? vale, vamos allí que nos hemos dejado alcohol a ver 7 de 12 al alcohol vale, ahí está esta zona pues es el momento al del juego también es momento de you vale vamos a la zona chunga puedo darle más de volantes, ahí está se espera que se vaya uno eso es así este me lo puedo cargar eso es fuera, uno fuera Otro por aquí. ¿Eh? Vale, también está afuera. Vamos a coger... No, pues no tienen nada. Aquí tampoco vale, vamos por aquí. Y este creo que sí que es de. A ver, eh. fuera, vale. Ahí hay un to, pero yo no sé si es de. No, es de El hechizo. Ahí está. Bueno, ahí está. Uno más. Vale, cordel 3 de 12. Rocas. Recupramos roca. Y alcohol 8 de 12. Cogemos alcohol, 10 de 12. Continuamos. Es de esto? Es esto? ¿Sí? Es esto, sí. No sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, menos mal. Una bueno, que tenía ya reflejo. Justo. Como podía haber dado. Vale, vamos aquí. Poco a poco ya estamos llegando. Creo que el otro también puede, ¿no? Sí. Corre. Aquí ya sí que no podemos eliminar porque es que nos quedamos. están muy juntos. No, okay. Clara, hay uno que está allí, lo tomamos por saco y hay otro que está aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. I heard something. Be right back. Check the blind spots, like we did in training. No, no, no. Tengo que pasarme al otro la aquí hay muchísimos. Vale. No, no, aquí hay muchos. Lo pues pasa es que este... Aquí hay uno. Vale. Hay dos también. Aquí está jodida la cosa porque hay dos. Y hay otro. Son tres. Uf. Vale, pues estos los puedo eliminar aquí. A ver. A ver. I did, I did hear alcohol 12 12 ya, te, ya estamos a tope y aquí hay otro no tiene roca qué pena lo que más necesita ahora son rocas espérate porque tengo un jarrón claro pues que un jarrón Ahí. I think it came from over there. Hey, what are you doing there?